Todas chicas, estoy muy emocionada por la membresía. Solo son 2.99 y me encantaría poder estar más cerca de ustedes. Decir mis secretos, cómo hago para mantenerme más joven, porque no sé si ustedes saben, yo tengo 52 años. Sí, 52 años y miren cómo me cuido, me cuido mi piel, mi rostro, mira, mi cuello, mis manos, constantemente, constantemente la, la experiencia que he tenido y buscando y buscando yo les voy a contar todo lo que hago y en esos videos en vivo que quiero hacer con ustedes es para mostrarles la rutina que voy a hacer en esa noche y los mensajes que voy a usar porque yo constantemente me estoy haciendo cosas, busco el tiempo para mí también voy a hacer un chat privado para poder chatear dándome consejos, ustedes me pueden también darme ideas de muchas cosas y darme por ahí fotos, lo que lo, lo, lo han logrado, lo que han enseñado, cómo les va y me encantaría que todo fuera como una familia, solo va a ser $2.29 Hablen con sus amistades para que se suscriban y se entrega, sí. porque después de los 10 miembros que ya logré tener, voy a empezar a hacer esos videos en vivo, puede ser en la noche, en la tarde, no voy a tener horarios cuando yo voy a, a hacerme mi rutina, lo que yo constantemente hago para dejar de saber yo hago para mantenerme con 52 años y verme a un los productos que uso que son productos muy efectivos, voy a leer los productos que compro voy a hacer una revisión de productos con ustedes y les voy a dar tantas ideas, tantas cosas que ustedes se van a sentir muy feliz esta va a ser ahora nuestra casa privada entre nosotros para enseñarles las rutinas y todo lo que yo hago diariamente para poder mantener más joven. Recuerden, tengo 22 años y si yo lo he logrado, ustedes también lo van a adorar. Gracias chicas, gracias por estar otra vez conmigo.